Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte, CONATRA, prohibió a los choferes afiliados a ese sindicato montar a ciudadanos haitianos sin importar su estatus migratorio, alegando por esta causa la entidad tiene varios buses incautados. Sobre esta prohibición cuestionamos a choferes de diferentes rutas que pertenecen al sindicato, que en su mayoría desconocen el mandato. Que eso no hace nada, eso hay es que montarle a esa gente. Pero no hay nada, aquí no hay nada, y si, si uno lo halla, no lo va a dejar. Uno lo va a montar. No, eso está bien, y tan ilegal. ¿Está de acuerdo usted con eso? Sí. sí. Se, se, se, ver, que, se monte, que se monte, que se monte todo el mundo. No, no. No lo que dice No, no, no. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.